Estaba comentando un poco del de, de, de ultraje que podemos como mujeres eh, suscitar, cada una de nosotros tenemos una, una historia triste y creo que este, este colectivo nos ha ayudado a, a fortalecernos y, y a encontrarnos, entonces por ejemplo a mí ya, a mí no me genera temor el hecho de eh, ni vergüenza, ni, ni un sentimiento en la que yo pueda decir, yo fui abusada, pero sobresalí, y salí de ello, entonces, para mí, este colectivo me, me ha ayudado, ¿no?, porque, porque con, con, con mis primas, con mis hermanas, con mi familia, yo he encontrado ese, esa fortaleza, porque sé que en ellas yo puedo tener un respaldo, y no me siento sola, entonces eso también ha, me, me ha generado este, este colectivo aparte de, de todo el lo que ya compartió Indira, ¿no? y, y bueno ahorita estamos de, con un clima de, de lluvia, también la, la, es que la Amazonía la es eso todo también, el tiempo sí. ¿no? Sí, nos, nos tiene con lluvia, ha estado haciendo unos fríos bien, bien fuertes que a, ve, que a veces nos sorprende el clima, ¿no? Porque acá no, no era antes común tener frío. Claro, la lluvia y todo eso sí siempre teníamos, y, pero el frío no. Entonces, a veces eso hace como que nos enfermemos y ya nos ponemos mal y no queremos salir y, y bueno, pero igual eh, es darle gracias al a la naturaleza de que nos tiene con lluvia porque de, de ello también nos permite tener el agua ¿no? Para, para la comida, para para la purificación de nuestro cuerpo, del aseo y todo eso, entonces es agradecerle también a al Agüita porque, y a la lluvia y a la madre tierra porque nos da ese ese esa lluvia, esa, esos momentos del clima, cosa ¿no? o que a veces por, por los noticieros vemos cómo están el resto de, de los hermanos países, donde hay, en lugares no hay agua, hay lugares donde hay sequía, entonces, en esa parte aquí nos sentimos tan tan ricos, tan llenos de, de, tanto, de tanta riqueza que es lo que queremos cuidar y prevalecer. Y, ¿Y quién trabaja? Aquí están sembrando cosas, ¿no? ¿Quién, ¿quién trabaja la, la tierra ahí? Uh... Ella de, ¿Del vivero? ¿Del vivero, ah, dices? Sí, torre, sí. Sí, bueno, en, en esta parte del, de que han hecho esa construcción eh, es de un proyecto que, que están desarrollando eh, la parte organizativa de la, de la COICA con la congenia Entonces, eh, hay un, un propósito de restablecer los territorios que han sido deforestados. Entonces, en ese restablecer se arma este proyecto de, de realizar estos viveros para poder rescatar plantas que están en peligro de extinción, plantas maderables que han sido extraídas por los madereros, eh, plantas medicinales que en el trayecto de la explotación petrolera pues, han, ido, han ido destruyendo. Entonces, eso... Eso se han encaminado en este en ese proyecto, ¿no? y esa es la, la parte que, que están conjuntamente realizando nuestras organizaciones, muchas bases. Y bueno, aquí como comunidad nos, nos han dado ahí un pequeño espacio donde se puede generar un poco de, de economía para los, las familias de aquí en la comunidad. Eh, bueno, aparte de, de estar aquí dentro del, del colectivo, formo parte también de la dirigencia de aquí de la comunidad. Y se ha procurado ¿no? poder sobrellevar ese, esa equidad con todos los miembros de la comunidad y, y encaminarlos, ¿no? Y poder generar una, eh, una, un convivir armonioso. Entonces, en esa parte también un poco compartirle de la, de la comunidad. Eh, bueno, como el compañero decía que se habían hecho unas festividades a, a partir de la del amanecer del día. Eh, aquí también vamos a realizar un evento en la comunidad eh, el 21 de, de agosto, donde vamos a, a conmemorar a esta comunidad que ha tenido renombre. Unión Base ha tenido renombre desde, desde que se produjo la. se desarrolló la marcha del, del 92. Una marcha salió de aquí, ¿no? salió de aquí de Unión Base. Entonces, parte de ellos eh, estaban algunos miembros de aquí de la comunidad eh, acompañando a, a los líderes de, de aquel momento. Entonces. Ese hecho histórico es la que aún nos mantiene como comunidad y aparte la, la base de la compañía que se encuentra aquí eh, ha permitido que también la comunidad eh, se mantenga. Entonces, dado que no hemos tenido como una fecha de, de celebración para esta comunidad, solo la hemos eh, estado como decir, viviendo así, pasando los años, pasando los años, pero sin conmemorarla, entonces, entonces ahora en agosto vamos a celebrar eh, su primer aniversario y y ahí vamos a compartir de igual forma lo que es la guayusa, la eso, eso, por ejemplo, de poner el bebé, ah. le, ¿le hace mejorar así o es solo un chiste? No, es para que la, la guagua pueda dormir, ¿no, ¿sí? Ah, ¿sí? sí. Por ejemplo, le cuento ahí una, una, una historia que papá solía hacer, no mi papá. Cuando él iba de cacería, a veces venía trayendo perezoso el oso perezoso, ya venía haciendo la cacería, entonces al momento de chamuscar al oso perezoso, los que los que tenían los guaguas así tiernitos debían hacerle humear, hacerle en el fuego de, de que le llegue el humo del perezoso a los guaguas para que decía que pasaran durmiendo, entonces para que la mamá le deje hacer la, las cosas de la casa, igual para que en la chacra duerma, entonces a los guaguas se les hacía humear. Y resulta que mi mami en, en, en eso que estaba, no me acuerdo si sí, mi hermano menor, creo que, es el, el que ahorita es el, el esposo de Yusha, cuando él estaba así pequeñito como su guagua, mi, mi mami empieza a hacerle humear así. Y le sale quemando los pelitos al guagua en el humo, entonces ya desde, desde ahí ya. ¿Cómo, hizo ¿cómo, lo hacías, ¿Cómo lo hacías? ¿Cómo lo hacías? Le Dante? haces ahí al a la guagua. Es así, así. Entonces, eso eso le hizo pues mi mami al, al, al guagua y le sale quemando los pelitos del guagua y. Sí, pero pero creo que fue un mal, yo digo, porque a, ahora a veces él es, a, a veces creo que le gana mucho en la pereza, entonces creo que está en él ya el perezoso, porque a veces levanta con buenas energías, pero luego ya le gana la pereza y hace sus cosas así, a su modo, tranquilo, como es el perezoso, ¿no? El perezoso también hace él así, sí, <risa> muy es el perezoso y, y así eso, yo digo mi hermano también y eso me olvidaba no y, y decía como que sí no ahorita haciendo el, el análisis creo que sí cogió la cogió esa, esa energía del perezoso. ¿Pero ¿Era algún animal en especial que que, que era el perezoso o no? si era sagrado o algo así. No, no, este esta cosa del, del perezoso, porque decías que tu papá venía con la con cacería? Con la cacería. Ajá. Es Ajá. que justo es, ese día de cacería había encontrado perezoso. Entonces, lo trajo así y entonces había. Pero que este picado. que le había encontrado era, era un animal, ¿no? Sí. sí. sí ah, el ya. El oso, perezoso. Ah, ah. ah. ¿Conoces? Yo creo que tenemos otro nombre. Debe ser el Decimos en portugués, bicho, sí debe ser el mismo. Que es se pasa. Y que Sí, valen. Y que sí, tiene como sí, sí, sí, sí. Ya. Eh, tiene carita como de persona. Ajá. Como una persona. Tiene y la tiene cosita. como unas uñas así ah, más granditas. Gran. Ah, ya. Sí, ese. Justo ese día, eso había hecho cacería. Eso ah, lo, lo trajo. Bueno. Ah, bueno. Ah. Mi mamá también me sabe contar que me ha hecho con el oso perezoso porque yo no podía dormir, no sabía dormir, o sea quería que duerma para ella trabajar en la chacra y todo uh -huh. Igual dice que cuando el abuelo ha ido de cacería, te ha un perezoso y la ha estado chamuscando en la candela uh -huh. y ahí sale así el humo y ahí como hace la lucha Dice que me ha pasado así, así, ¿Para sacar la pereza? No, para, para que, que yo duerma. duerma. Ah, para que uno duerma. Claro, duermo, claro, porque el es el... Oh, claro, claro. Oye, ¿alguien me hizo eso? <risa> sí, mi mamá me sabe decir. Creo que eso? me pasó Duerme eso. Yo, ahí está la explicación, ¿por qué duermo tanto? <risa> sí. y, y claro, yo les decía pero mami, yo soy lenta, pero segura se <risa> Sí, ella dice que es como para que sean así tranquilos, puedan dormir los bebés también. Por ejemplo, a esta edad los bebés a veces no pueden dormir, sí, son pues. como bastante hiperactivos y, y lo, no les deja hacer las cosas en la chacra, en la casa. Ajá. Entonces ya y quiere que los bebés duerman todo el tiempo. Sí, no vea esa criatura ahí a estas horas. Sí. De sabía decir mi mamá también. Se me, ha hecho, me ha hecho humear con el perezoso, ¿no mm -mm. <risa> Entonces, no me sabe decir. Voy a preguntar a mi mamá si me pajo, ha hecho no, eso. El pajo es, es como que el del guagua coge el pajo del... El de de espíritu de el ese espíritu animal. De ah, la ah, o sea, con las, ni las mujeres de Amupakí eh, nos, nos explicaban que era el pajo en Ajá, algún momento. Sí, pues ah. es un poder de... Sí. Sí, y mi papá también decía eso, pues que un sabio le había pasado el pajo de, de, de, de ese mayor para la para que él se sea, sea bueno en la cacería. Y, y, sea en la ¿Y el pajo puede ser de una planta o de un animal? Sí, Ajá. es de, de, por ejemplo, en la sabiduría de los yachay, lo, ellos suelen pasar esos pajos, mm. les hacen la limpieza le, y les... Les, les es como decir, como que les transmiten alguna, alguna sabiduría en especial para la que quiere el pobre. Entonces, ya más o menos a los 16 años, por ahí en los varones, les pasan los, sus papás o los, o, o los abuelos. Pero hay, hay otra parte que el, el abuelo Aurelio salió, salió a compartir, que es, por ejemplo, hay en, el, en otras culturas. Hablan de la circunscripción del, circunscripción del hombre, no, cuando les cortan el propósito. entonces eh, ya en esa edad ya es, es momento para pasarles el, el paco, mm, el poder. Y sí. cada uno tiene un, recibe un... Sí, un, un recibe pajo. como un don. Uh -huh. Ajá. entonces... Eh, no es a todos. Ajá, no es a todos. Entonces, sí, bueno, mi papá, él, creo que me dijo que a los 16 años o a los 12 años... Él pidió a su papá, o sea, a mi abuelo, que le pasara un pajo en especial, que él quería ser bueno en la cacería y en la pesca. Entonces, por eso decía mi papá que, que él cada vez que iba de cacería, traía carne. Entonces, cada vez que él pescaba, traía pescado. Entonces, a él no le faltaba, por eso no, y nosotros nos admirábamos decíamos. Papá, ¿cómo usted tiene tanta suerte para traer carne, para traer pescado? Y en cambio, mi, a veces mis otros tíos iban y no, no traían, pues no, no lograban pasar. Un tío que en paz descanse también tenía ese pajo. Él también era buenísimo para la pesca. Él, él había pedido vuelta para la pesca. Y él era, iba al río y siempre traía pescado. No, no venía con las manos vacías. Entonces así se pasaban los pajos. Las abuelitas también, eran las, las abuelitas las que pasaban a las mujeres para, para que puedan en el momento de sembrar la yuca, la yuca pueda dar bastante abundante fruto. Entonces ahorita cuando, como ya no se practica, nosotros vamos y metemos un palo de yuca y no nos da abundante, nos da unas tres, cuatro yuquitas y así. Ah, ah. Entonces creo que también eso eso incide no también es la es parte de para que la producción también pueda dar en abundancia a, a eso y qué tienen sembrado aquí en este aquí en el vivero en el vivero solo hay plantas no comestibles ah medicinales, bueno. ah, medicinales también ajá. Eh, solo hay eso hay plantas, eh, o sea, árboles que uh -huh. puedan ser ayahuasca ah, ah. no, ayahuasca no Sol, son medicinales pero que, que sean como tipo árbol uh -huh. entonces la reforestación está más o menos para para que se pueda de, de los bosques que fueron talados se pueda nuevamente volver a regenerar entonces el proyecto está de esa manera no, no tengo tanta tanto, tanta información sobre ello, cómo se esté manejando una no es solo, eh, solo en la parte de la mano de obra. Nos han solicitado aquí una comunidad que les ayudemos como a, a labrar, a, a, a tratar bien a las plantitas, a cuidarlas y eso. Entonces eso ha sido únicamente nuestro papel. De ahí salió la idea de hacer el libro. El libro que, que escribiste el año pasado, o sea, se publicó ¿no? este librito con las hierbas con las plantas medicinales. ¿Fue de ahí que salió la idea, no? No, no eso fue ya. Eso fue más... Es, bueno, el, el proyecto está desde hace tiempo. Ah. ¿sí? Y el, de la, el manualito que que, que, elabore, que bueno, surge desde, como, les, bueno, como te comentaba, ¿no? desde eso de la pandemia, que justamente las comunidades fuimos los últimos en ser atendidos, en tener información, en tener ayuda humanitaria. Entonces, en, en ese tiempo yo fui vicepresidenta de aquí de la comunidad. Y desde, desde ahí es como que yo me puse al frente en la, en la pandemia para poder como solventar las necesidades de la comunidad porque no sé, creo que es ya desde mi, desde mi sentir mismo que, que tengo esa necesidad es de ayudar, entonces ahí eh, se gestionó para hacer eh,